Ok, están aquí. Oh, por Dios, esto es lo mejor del planeta Tierra. Me da miedo que esto no esté enfocando bien. Vamos a dejarlo en manos de la cámara. este, Y vamos a probar. He estado súper, súper, súper ocupado. No tienes idea de cuánto. No he podido, no he podido ni siquiera terminar mis trabajos. Se supone que esto es algo extra, pero algo que al final yo tendría que darle tiempo. Esto se está moviendo mucho. ¿Está enfocando? ¡Ah! Oh, ¡Qué toma tan perra! Entonces, ¡ah! me gustaría hacer más Me gustaría que me rindiera más el tiempo Pero <risa> procrastino demasiado Voy a intentar eh, apegarme a, a mis tiempos Para ver qué se puede hacer Pues te quise mostrar un poquito de lo que hice ayer Porque los videos que acabas de ver son videos de ayer Algo que, me, algo que he aprendido de aquí Que es súper importante Y algo que me quedo de este viaje Aunque no haya acabado todavía es el aprender a sobrellevar la incertidumbre. O sea, está muy pesado ahorita la situación que estamos viendo y es algo que muchos no saben cómo sobrellevar, no saben qué hacer. Tenían unos planes, muchos se acaban de graduar, tenían como la idea de un trabajo, o sea, incluso yo les, les cuento. Yo hice una aplicación para a una empresa que se dedica a desarrollar marketing para nuevos productos. Ellos me aceptaron, pero desgraciadamente se canceló por lo del coronavirus. Entonces, con el tiempo me he dado cuenta que tienes que aprender a llevar a la incertidumbre, porque la incertidumbre es, es, es lo de hoy. La verdad es que la tecnología es cada vez mejor. Que, los, que yo esté viendo el video desde mi celular en tiempo real es una maravilla y es algo que salió hace poquito, hace que será unos tres años, pero para la gente ya tiene una eternidad. Cada vez el tiempo se hace más corto, no el tiempo. Cada vez la transición o la mejora de tecnologías va haciéndose mucho más rápida, entonces vamos evolucionando Y si te pones a pensar, el primer iPhone salió en 2009 O sea, hace 11 años salió el iPhone O sea, ponte a pensar acerca del carro y la evolución del carro es súper lenta Y ahorita, o sea, este es un iPhone de 2015 y para muchos esto, es, esto ya no sirve, ¿sabes? O sea, este celular ya no sirve Ya es inútil y te estoy diciendo que salió hace 5 años, menos de 5 años La incertidumbre es algo con lo que vamos a vivir y es algo con lo que esta generación va a vivir y creo que algo que he aprendido aquí es cómo manejarla. Y ahorita lo que te quiero platicar más que nada es... Quiero hacer un trato contigo. No quiero abandonar el canal. No quiero quedarte mal a ti. ¿Qué te parece si hacemos un video cada semana, pero hacemos un video lleno de contenido y lleno de cosas? Y platicamos de muchas cosas. O sea, puede ser un video corto, puede ser un video largo. Puedo hacer varios videos en, durante la semana. Irlo manejando, pero que haya un día... ...en el que yo siempre subo un video y es seguro que va a haber un video... ...creo que así se va a manejar desde ahorita porque ya van... ...cinco días que no subo material y es debido a que no tengo tiempo... ...o sea, no tengo tiempo para crear algo, no tengo el tiempo para grabar o pensar en un video... ...y mucho menos en editarlo, entonces... ...pues sí quiero, quiero continuar con esto porque esto me ha ayudado mucho a mejorar... ...mi experiencia y mi habilidad para editar videos mi habilidad para grabar, mi, mi habilidad para prácticamente todo. Y espero que, creo que aquí me despido, licenciado, le agradezco mucho por su tiempo y que tenga un excelente día. Sale. Bye.